Bien, además de las vacunas, eh, para tratar esta enfermedad, la COVID-19, se pueden utilizar eh, compuestos biológicos derivados de la respuesta inmunitaria de los pacientes. Os recuerdo que en nuestro organismo el virus entra, tiene una colección de proteínas en su superficie y nuestro organismo contesta produciendo, entre otras cosas, aparte de células, produciendo anticuerpos. Tendríamos anticuerpos, por lo tanto, de color verde dirigidos a los antígenos verdes de nuestro virus, y tendríamos anticuerpos, azules, amarillos, pero deseamos a fijarnos sobre todo en los rojos. ¿Por qué en los rojos? Porque la proteína roja, como ya hemos enseñado en vídeos anteriores, es la que es la vía de entrada del virus en el interior de nuestras células. Cuando un individuo ha pasado, por lo tanto, la enfermedad en su sangre, en su suero, también llamado plasma, la parte que no tiene células de su suero, tiene una colección de anticuerpos. Anticuerpos que van a ser irrelevantes en su inmensa mayoría, pero tendrá algunos anticuerpos frente a la estructura roja del virus y en este caso también frente a la estructura azul del virus. Y como veis, tiene muchos otros anticuerpos en su sangre, pero que no son relevantes para el virus. Pues bien, esta colección de anticuerpos en el suero de un individuo, en el plasma de un individuo que acaba de superar la enfermedad, es lo que llamamos el plasma de convalecientes y es una posible terapia para personas que tienen la infección en los primeros estadios. Ya está utilizado en distintos ensayos internacionales el plasma de convalecientes para tratar la enfermedad. Pero eh, se ha dado un paso más y ahí ya, a punto de salir al mercado, está estudiándose en fase muy avanzada la llamada globulina hiperinmune. ¿Qué es esto de la globulina hiperinmune? Bueno, pues estamos viendo que en el plasma de convalecientes predominan los anticuerpos blancos, los que no son relevantes para la infección, y hay unos poquitos. Pues lo que se hace es que se cogen plasmas de múltiples, de múltiples donantes, miles de donantes voluntarios que han pasado la infección y, por lo tanto, en todos ellos, como veis, hay anticuerpos válidos frente al coronavirus y se purifican. Se seleccionan solo los que son específicos para el coronavirus. Se nos puede colar en esta preparación un poquito de, de impurezas, no son 100% puras, y aquí tendríamos el llamado la globulina hiperinmune, que como vemos es mayoritariamente de anticuerpos rojos y azules frente a proteínas del coronavirus y puede tener alguna traza de otros anticuerpos. Pues bien, esto será un antídoto como ese que se utiliza, por ejemplo, cuando nos pica una araña, una viuda negra o un escorpión, y se puede inyectar, es el, anti, es el suero anti SARS-CoV-2. En el momento que a alguien le detectan que está infectado se le podría aplicar esta globulina enriquecida en anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y detener completamente la evolución de la enfermedad. El último paso en el uso de anticuerpos para el tratamiento de una infección es prepararlos en otros animales. Se utilizan habitualmente o bien eh, ratones o ratas o también hay algunas tecnologías ya que, que pueden producir anticuerpos monoclonales sin utilizar ningún animal. Y los anticuerpos monoclonales es preparar única y exclusivamente el anticuerpo de interés, ¿eh? la proteína que va a bloquear los antígenos correspondientes del SARS-CoV-2. Como veis aquí se han unido dos anticuerpos, uno de tono más intenso, rojo, y otro más claro, rosa, pero ambos van dirigidos frente a la proteína S del virus y son anticuerpos neutralizantes, van a impedir que este virus infecte a las células de nuestro organismo. Así que sería lo mismo. Detectan a una persona positiva con el virus y le podrían tratar, se le podría tratar con anticuerpos monoclonales para que bloquearan su dispersión por nuestro cuerpo. También están, al igual que la globulina hiperinmune, en fases muy avanzadas de ensayo clínico.